Hola, mi nombre es el Matt y hoy voy a hablar del Kinder Ah, El maravilloso Kinder donde todos llegamos y nuestro padre o madre nos dejaron afuera de la puerta Muchos otros chillaron, otros lloraron, que es lo mismo pero bueno Y yo no hice nada <ríe> En eso, eh... ah, es que el Kinder es tan bonito Hacer collares con macarrones. O sea, tan bonito. Ah, todos son puros colores. Cuando te enseñan el ABC. Pero, no, este no es un canal en el que digas, no, este es Family Friendly, ¿eh? Aquí voy a poner a mi hijo a que se aprenda las vocales. ¡No! Este solo fue un video... Ah, ok, normal. Y... Yo voy a explicar unas eh, cuantas experiencias. Ah, qué bonito. Ah, bueno, qué feo otra vez. Ok. En primera, cuando uno llegaba temprano al Kinder, en mi escuela nos daban. O oh, bueno, voy a decirlo conforme al país. Nos daban chuches. Este. ¿Qué más se le podría decir? Este. Golosinas. Eh, dulces pero solo si llegábamos temprano y también nos ponían una película como uno se podrá imaginar nunca terminábamos de ver la película <ríe> lo peor es que todavía las maestras decían oiga niños qué película quieren ver nuestra no sabemos leer y tampoco sabemos escribir cómo quiere pero niños díganme cuál ah bueno la de esos monos este amarillos entonces, pues no dije el nombre por copyright, porque pues, si no me meten un strike y no quiero eso. Y considero que el video ya se volvió bastante largo. <risa> ok, este, adiós.